Por favor, llámale a la policía, me están matando <risa> Jesucristo bendito, coge mi alma y haz con ella lo que quieras, te lo juro ¡Zorra de mierda! <risa> ¡Gracias por defenderme! <risa> Se acabó